Quiero leer para ustedes una pequeña introducción al pensamiento de Levi-Strauss. Quiero aclarar solo que por introducción yo entiendo el conducir a alguien al interior de un lugar, pero no necesariamente llevarlo hasta lo más profundo. El pensamiento de Levi-Strauss es un flujo de ideas propias para despertar la reflexión. Con las ideas de Levi-Strauss podemos plantear preguntas tan importantes como ¿Existen los pueblos bárbaros y primitivos? ¿Todas las culturas avanzan hacia el mismo lugar? ¿Existe el progreso? ¿Puedo ser lo que quiero ser? ¿Qué es lo que llamamos pensar? ¿Qué es la racionalidad? ¿Categorizar es equivalente a pensar? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es una inducción lógica? ¿Podemos argumentar sin argumentos? ¿Puede ser la ciencia la mitología de la modernidad? Cuando empecé mi estudio de Levi-Strauss, lo hice con una total adversión a sus ideas. Pues me parecía interesante un video que encontré en YouTube que se titula Levi-Strauss y la eficacia simbólica. De todas formas, no terminaba de estar acorde con sus ideas, aunque me interesaba saber cómo los brujos de las tribus logran hacer curaciones con sus palabras, tal como lo sugería el video de YouTube. Podía observar que detrás de las ideas de Levi-Strauss había una visión muy rígida de los comportamientos humanos, que me recordaba las ideas de los escritores y artistas franceses que dieron inicio al naturalismo. Dentro de las posturas de la corriente del naturalismo está la idea de que el hombre vive a merced de su realidad. El artista solo es un observador de la realidad, además de que el hombre está determinado por la naturaleza. Entonces, Levi-Strauss me parecía un pensador con conocimientos importantes sobre el funcionamiento de la palabra dentro de las tribus y que aseguraba entender y ser testigo de cómo con palabras se podía redimensionar la realidad de aquel que oye las palabras del chamán. Pero, a su vez, Levi-Strauss insinuaba una serie de elementos fijos en cada cultura. Esta idea no podía aceptarla, pues me parecía muy en contra de mi visión hitziana y existencialista, en realidad veía que Levi-Strauss se contradecía, pues por un lado afirmaba que los chamanes pueden, con sus palabras, modificar e intervenir en su tribu, y por otro afirmaba que las acciones del chamán eran parte de un sistema muy rígido, es decir, las palabras del chamán eran de él y su potencia de intervención eran de él, pero al mismo tiempo delimitadas por la sociedad, o sea, que el chamán existía y no existía como persona de tal modo que, a primera vista, era incongruente la postura de Levi-Strauss. No me agradaba que una de las posturas principales de Levi-Strauss fuera el hacer un estudio sistemático y objetivo de los comportamientos humanos, como si pudieran ser las actividades humanas entendidas por leyes a la manera en que la ciencia natural lo ha hecho. Las ideas de Levi-Strauss me recordaban a la postura de los frenólogos quienes afirmaban que las facultades de los seres humanos estaban dadas por las cualidades físicas del cerebro y que los rasgos de personalidad están determinados por los rasgos físicos. Los frenólogos afirman que sus estudios les permiten saber la forma de vida que le depara a cada persona por solo estudiar el cráneo, como si estuviera determinado su destino, y en levi Stross, estaba una secuela de esa idea. Si bien Levi-Strauss no es estudioso del cráneo de los seres humanos, sí cree que cada uno de los rasgos de personalidad puede ser puesto en etiquetas generales donde el individuo es reducido y llevado a un grado más general, donde sus actividades son en realidad una constante dentro de un ciclo social, pareciendo entonces toda acción humana un momento de la necesidad, de la necesidad en términos filosóficos. Eso es contrario a lo que muchos otros pensadores me habían hecho creer. En esos días estaba muy difundida la idea de que con el uso de la razón y la fuerza de voluntad pueden hacer modificaciones históricas que den un nuevo rumbo al mundo, bien lo expresa el poeta Arthur Rimbaud cuando en su poema La Virgen Loca se pregunta por secretos para transformar la vida. Bien, me quedaba claro, el hombre debe de transformar el mundo y para eso, Rimbaud proponía usar la poesía como un cambio hacia la utopía que hace avanzar a los hombres a lo nuevo, transformando lo anterior y Levi-Strauss decía que las palabras de un chamán similares o equivalentes a las de un poeta sí intervienen en la sociedad pero que en realidad no hacen la apertura de algo nuevo sino que siguen la línea de una secuencia que Levi-Strauss intentaba sistematizar, además que el chamán y el poeta existían, y a su vez no existían. Antes de levi me complacía con una visión heraclitiana del mundo. Aquí está una frase de Heráclito que dice, «El sol es cada día nuevo». Ante mi visión heraclitiana, no importaba cuánta similitud hubiera entre las constantes del mundo, siempre eran diferentes y dignas de ser contempladas como sucesos nacientes y nuevos. Y también Anaxágoras ya había escrito en el siglo 428 a.C. que, empero ni una sola cosa se pega selectivamente de todo en todo de otra, ni se disgregan por diversas una de otra, a excepción de inteligencia. Bueno, esto significa que la mente humana es diferente de toda la materia, en resumidas cuentas. De tal modo que las actividades de la reflexión eran distintas de los acontecimientos de la materia y no sus causas. Pero en la visión de Levi-Strauss esto es diferente. Las causas estaban dentro de la mente y esto no podía aceptarlo. El objeto, su función y su símbolo parecen estar replegados el uno sobre el otro y forman un sistema cerrado en el que el acontecimiento no tiene la menor oportunidad de introducirse. Lo que se quiso decir es que la mente del ser humano parece estar muy inscrita dentro de una cosmovisión, una cosmovisión de la que él mismo no es consciente y sus ideas giran en torno a las ideas de su cultura. Se hablará de esto más adelante. Llegó la pregunta que no pude evitar. ¿Por qué Levi-Strauss afirma que hay elementos rígidos en la cultura cuando es evidente que hablamos diversas lenguas, profesamos múltiples religiones, y existen irrepetibles hechos históricos. Aquí está una cita de Octavio Paz que dice La pluralidad de mitos en todos los tiempos y en todos los espacios no es menos notable que la repetición de todos los relatos míticos de ciertos procedimientos. La pluralidad del texto resulta de la combinación de un número muy reducido de elementos lingüísticos permanentes. Por ahora, no podemos hacer la demostración de los ejes que se repiten dentro de las culturas humanas, pero pido paciencia al lector y que en de su debido momento lea el capítulo 14, los mitemas. Por ahora, el lector tendrá que avanzar en la lectura sin tener una total comprensión de lo que se está diciendo, pero conforme avance se irá haciendo un mapa mental más claro, porque todos los temas están relacionados. Volviendo a mis primeras reacciones de Levi-Strauss, he de decirles que tras ver la serie de ideas de Levi-Strauss, tuve de forma forzada que hacer lectura de sus libros. Empecé por uno de sus libros complicados, El pensamiento salvaje, luego Raza y cultura, Raza e historia y Todos somos caníbales. Ahora que para corroborar mis ideas y ver qué es lo que otros han encontrado en las ideas de Levi-Strauss, leí Levi-Strauss para principiantes escrito por... Boris Wiseman y Judith Grubbs y Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo escrito por Octavio Paz A ratos puedo quedar dudoso de si verdaderamente el sistema de Levi-Strauss encaja Muchas veces he tenido que hacer concesiones a sus ideas o rellenar sus ideas porque cuando él encuentra una similitud entre dos culturas habría que encontrar esa misma similitud entre el resto de las sociedades del mundo Es posible que no estén o no a simple vista, o que estén, pero que sean inversas. Además de todo lo dicho con anterioridad, creo que el aporte más grande y a su vez la tesis filosófica de Levi-Strauss es hacernos ver que la lógica es una ciencia empírica. Para Levi-Strauss, la lógica es una ciencia empírica que pertenece más a la etnografía que a la psicología. Su visión cubre una necesidad que no se había llevado a cabo en la filosofía, pues desde los griegos, el helenismo, la Edad Media y el Renacimiento, la mitología griega había jugado un papel importante, por no decir monopolizante, y aún en el Romanticismo y en filósofos como Schelling y Nietzsche, era la mitología griega estudiada como fuente de conocimiento humano, siendo que cada 300 kilómetros hay dioses diferentes, o por lo menos cambian los semidioses, los cultos y las tradiciones. Levi-Strauss saldó la deuda de Sócrates. Sócrates, que únicamente estudiaba su cultura, se perdió del enriquecimiento de los saberes de la antropología. Bueno, esta es la introducción de mi libro, Introducción al pensamiento de Levi-Strauss, donde pues hablo de las ideas de Lady strauss las voy aclarando, las voy explicando de la forma más completa que pude. Si te interesa el libro, en la descripción del video puedes acceder a él. Si por tu parte también estás creando y también quieres escribir, te recomiendo que veas los tutoriales que doy para escribir. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale manita arriba.